Vamos a enseñar muy rápidamente dónde está la opción para activar o desactivar que, la pantalla conectada a nuestro dispositivo con Windows 11, se vea en blanco y negro, o mejor dicho en escala de grises. Comenzamos con un clic derecho, recuerda que en pantallas táctiles es una pulsación prologada. Luego con el izquierdo ya entramos a Configuración. Abrimos el menú y entramos a Accesibilidad. Ahora toca, Filtros de color. Como pueden observar yo tengo el interruptor del filtro de color desactivado. Movemos a la derecha para activar. Ahora nos vamos a escala de grises para así eliminar los colores de nuestra pantalla, es lo que se conoce como ver en blanco y negro. Tienes algunas opciones más muy útiles para las personas que sufren algún tipo de daltonismo, la primera opción es para la deuteranopia, hay para protanopía y está también para tritanopía. La escala de grises invertida que se ve horrible y la de colores invertidos. Bueno... Hay un atajo de teclado para activar o quitar el filtro de color, que previamente hayamos seleccionado, muy rápidamente. Si quieren desactivar ese método abreviado para si, por ejemplo, quieren evitar activarlo accidentalmente o si para utilizar el atajo para otro programa, tan solo tienen que mover a la izquierda el interruptor como estoy haciendo yo en el video tutorial.